Pero voy a probar escribiéndote la canción que nadie antes te escribió. Porque a ti sí te canto por primera vez. Porque voy a decirte cuánto te voy a querer. Casi todo lo hermoso se ha cantado ya. Casi todo lo bello ya tuvo su poesía. Casi toda persona buena tuvo sus alabanzas Casi cada buena acción se agradece a ultranza Esa hermosa mujer que te nuda la vista Hace que tus suspiros se vayan tan lejos para recuperarlos te sea imposible, su lejanía nunca te dará vía libre. Pero voy a probar escribiéndote, la canción que nadie antes te escribió. Porque a ti se te canto por primera vez. Porque voy a decirte cuánto te voy a querer Porque a ti, sí te canto, por primera vez Porque voy a decirte cuánto, te voy a querer Y las notas y el tono me van llegando Y mi mente y mi alma ya están trabajando para decirte te amo, te lo diré cantando Y hay estrellas que bajan y están escuchando Y me siento más libre cada vez que te canto Y me siento feliz y olvido todos mis llantos Melodías me llegan y son celestiales